Hola hola qué tal mis queridísimos rupangos sean bienvenidos a un nuevo video bueno en esta ocasión estamos viajando vamos a hacer algo chévere súper interesante vamos a irnos a Jabamba, vamos a hacer unas pequeñas cosas por ahí así que vamos a irte compartiendo esa trayectoria no sé con qué novedad nomás nos vamos a encontrar pero todo eso vamos a irte compartiendo así que ya sabes la frase típica que ustedes ya conocen después de este pit introducción empezamos interesante que nos encontramos por el camino, algo novedoso que esté por ahí, te voy a ir compartiendo a través del vídeo, así que quedarás hasta el final, vamos a ver qué novedad encontramos, vamos a ver si encontramos algo interesante por allá, no sé entonces, solo a través de este vídeo vamos a ir compartiendo todo lo que vamos a realizar. Interesante va a estar llegar a Cajabamba arribando a la ciudad de Riobamba Ya como pueden ver en el proyecto ya estamos en las entradas de, de Riobamba Así que ya vamos a ver. Ya mismo voy a ir yo a conducir porque ahora está mi hermano conduciendo, pero ya mismo voy a ir a conducir él mismo y vamos a hacer otras tomas no, distintas para ir un poco más rápido. Bueno, listo. Ahora sí. ahora sí ya estamos por acá por Río Bamba. vamos a cambiarnos de lugar miren estamos ya entrando a la ciudad ahora voy a manejar yo se va a poner interesante así que ya vamos a seguir con el trayecto otras cosas más te sigo compartiendo Bueno bueno ya estamos por acá van. igual por las entradas de Riobamba Pero vamos a, a tomar un pequeño descanso en estos momentos Ya que mi hermano se va a comprar algo por ahí Nos Vamos a, a comprar una agua Ya estamos por acá por río Vamos a comprar una agüita A ver si es que ven por acá Ya gracias Ahora sí, ya compramos nuestra agua y vamos a seguir. Pues, sí, nos falta bastantito de recorrer. Por ahí tenemos que ir todo ese trayecto, así que... Ya compramos el agua y estamos dispuestos para seguir. Ahora sí. Así que, ahora sí vamos a empezar con lo bueno, como dicen, por ahí vamos. Con todo el trayecto. En estos momentos ya estamos por la media luna, o sea, vulgarmente se conoce, ¿no? De aquí ya nos vamos a ir a Cajabamba, así que ya te vamos a mostrar esto un poquito de tráfico. Ojalá no esté si hasta más de arriba, pero bueno, ahí vamos a hacer todo lo posible. Con fe nomás que, que sí se puede. Miren, ya logramos pasar. también un poco de gasolina también ¿no? porque ustedes saben que no, el carro no anda solito pues, así que vamos a poner acá un poco de gasolina buenos días, dos galones por favor Listo, vamos a poner dos galones nada más O sea, creo así ya regresamos Ahora sí ya pusimos gasolina Ya estamos en Calpi Y nos vamos a seguir de largo con el trayecto Ahora sí, bueno también por acá se sube el chimborazo y todo lo demás Pero en otra ocasión vamos a ver si subimos el chimborazo O hacer otras cosas interesantes Específicamente hoy nos vamos a Cajabamba Vamos a pasar por la Cemento Chimborazo también Al regreso vamos a venir por otro camino Entonces todo eso ya te vamos a ir compartiendo en este video Así que en estos momentos ya vamos a llegar a la Cemento Chimborazo o a la fábrica de cemento Así que eso también vamos a ver así de pasadita nada más Apreciar en el video, ya pasamos la cementa chimborazo y, como dice ahí en el letrero, que también pudimos observar. Bienvenidos a Colta, ya estamos en Colta, ya entonces no estamos tan lejos, no ya estamos un poquito cerca. Bueno, al regreso, nos vamos a ir por Gatazo. Ahí existe una vía que es más rápido para poder entrar a Río Bama. En esta ocasión, nos dimos la vuelta para irles explicando un poco más. Así que al regreso, Mau, nos vamos a ir por Gatazo. Ya vamos a irte informando que a de algo interesante también. Así que eh, ya estamos arribando, arribando casi a nuestro destino específico. Bueno, también hay que notar que la vía está totalmente en buen estado. Eso es un gran punto a nuestro favor, digamos, para poder circular rápidamente. Y así no, no nos demoramos ni nada por el estilo, solo toca estar bien atentos a nuestro camino y de repente este ser es un obstáculo por ahí. Entonces en ese aspecto tenemos que estar, como quien dice, bien pilas ahí al momento de conducir nada más. Yo pensé que.. Eh, en el transcurso va a haber más tráfico, pero no. Recién aquí está un poquito de tráfico, ¿no? Pero ya vamos a llegar. Si es así igual de pasadita que vamos a ir grabando, a pesar que no conozco muy bien, no. Pero en otro video tal vez ya vamos a a ver a alguien que sea del sector que nos explique y todo lo Ahora sí ya llegamos, ya llegamos específicamente y estamos acá en Cajabamba. Así que podemos ver todo lo aquí apreciar a nuestro alrededor. Y bueno, señores, llegamos, llegamos. Si nosotros podemos hacer algo por acá. Así que vámonos. Y sí, vamos a ver qué podemos encontrar por acá: algo interesante, algo chévere. bueno solo lo que se puede visualizar ¿no? a nuestras espaldas podemos comprar comida si estamos con hambre y bien ya nos podemos ir a Guayaquil Entonces, a la parte de costa de llamemos así así que no hay nada más interesante bueno, bueno, mis queridísimos rupangos, hasta aquí estamos culminando este video. Bueno, verán, básicamente este video fue un poquito nomás. También hay puntos específicos tal vez de Colto de Cajabamba que no he visitado o tal vez no conozca. Para el próximo video vamos a ver una persona que sea del sector y específicamente que nos vaya guiando, nos vaya explicando y enseñando algo más. Así que para mí ha sido un verdadero gusto poder compartirles este poquito. No se ha podido grabar mayor cosa por situaciones de movilizarnos. No se puede grabar estando conduciendo. Pero le he mostrado un poquito. Así que conmigo será esta una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chao, chao.